This first, then drink, or this first, then drink? Which one first, the lemon or the lime? I mean, this one, the lemon, the lemon. Lime? Yeah. You're supposed to do Viva Mexico! No! <laughs> Yo estoy cagado, tío, estoy mareado. estoy mareado, like wey Baby, weón. Baby, like Baby, minutes. Se lo ven. Se lo ven. wey Dale, dale, dale. Marica, Marica. Marica. Sí. Marica. marica. Marica. ¿No? Mami, wey. Mi Hermano segundo a mí me enseñó sí. cómo hacer eso. Segundo Díaz, así me acuerdo su nombre, wey. dale dale El otro, el otro. Tu, tu, tu. Oh my... Oh, sí, yeah oh, yeah, yeah. Oh, yeah. ¡No, ya no sale, ya no sale, En la noche queda durmiendo! <a> Eric, hey, what the fuck? Yo, Eric Eric, mi Eric! ¡Oh, Eric! bota! ¡Eh, mi Eric, ¡Oh, my God. God. ¡Oh, my God. Fuck, bro. No, no, eh, see no. no! no! No, no, no, no! No, it! What are you doing now? vamos, <sighs> ¡Corre, cachetín! ¡Corre, cachetín! El de pues. <laughs> abajo no digo, amparo una piedra. y de, de, de, de, de, colgando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! En la noche todo el sobre. Sorry Fernando, te ves! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me Lo lo no, no, no, no, la pista. ¿no? <risa> <risa> Lo creo. ¿Ahí está? <risa> oh, Yo. No, no. Bueno muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de darle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Sí, en un ver, para ponerle. A ver.